Pues Vamos a empezar este webinar. Le, lo primero, daros la bienvenida a todos y, y todas al webinar y a la formación Actuar en tiempos de emergencias. Respondemos a Next Generation EU, ¿no? que organizamos entre el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Ecologistas en Acción y, y el Observatorio de Multinacionales en América Latina. Bueno, eh, lo primero que queríamos aportar es agradecer que, que os hayáis interesado en, en, en poder venir eh, aquí hasta, a esta sala de, de YouTube, en poder estar aquí para compartir eh, pues reflexiones, ideas, eh, información acerca de qué es eso de, de Next Generation EU, el, el por qué estamos organizando eh, esta formación pues queríamos apuntar algunas ideas ¿no? Cómo la emergencia sanitaria ha acelerado una crisis económica que ya se estaba gestando como una brecha de la desigualdad que estaba muy, muy profundizada a raíz de la crisis de 2008, pues eh, este escenario de, de pandemia de la COVID-19 ha profundizado aún más y está afectando de manera muy grave a, a los colectivos más vulnerables, pero no quiere decir que nos, es, que nos extienda el nivel de, de afección, que ya es considerable a toda la población, pues mucho más. ¿no? Y a pesar de que las instituciones públicas están haciendo un esfuerzo presupuestario considerable, vuelve a estar dirigido a reflotar y apuntalar las élites económicas y financieras y no está contribuyendo, no se están viendo las bases o siquiera líneas o políticas que puedan dar lugar a una verdadera transformación ecosocial y, y feminista de la economía, que es lo más, lo más urgente que, que hay ahora mismo. ¿no? El instrumento estrella del que se está hablando en ámbitos gubernamentales y en ámbitos también empresariales es eh, la que apuntábamos, ¿no? Next Generation EU, que está dotado con 750.000 millones de euros, un presupuesto gigantesco, que según la Unión Europea eh, va a contribuir tanto al Pacto Verde Europeo como a la Agenda 2030, ¿no? Para que los estados puedan acceder a este fondo tienen que presentar un plan de recuperación y resiliencia y esto es lo que ha hecho el Estado español que quiere conseguir 72.000 millones de euros en subvenciones eh, y por eso pues, el pasado 7 de octubre presentó un plan, un documento que se llama España puede, plan de recuperación, transformación y resiliencia pero no solo el Estado español, no solo el gobierno español, sino también numerosas eh, comunidades autónomas ya están diseñando planes para poder eh, ser financiados con este presupuesto y también grandes empresas transnacionales que están diseñando los proyectos para acaparar, para monopolizar la mayor parte de ese, de ese presupuesto, prácticamente todo ese presupuesto. ¿no? Y empresas transnacionales con currículums que desde luego no eh, apuntan a ninguna transformación ecosocial, sino más bien todo lo Contrario, ¿no? Como podemos hablar de Endesa, de Petronor, de Iberdrola o, o de Inditex, ¿no? Que evidentemente quieren aprovechar eh, toda esa lluvia de millones para hacer un, un lavado de cara verde, ¿no? Aprovechando esas líneas ¿no? de, del pacto eh, verde o, o cuestiones más eh, ambientales. Y en realidad hay mucha incertidumbre sobre el proceso de selección de, de los proyectos, de cómo se van a hacer. Eh, pero los tiempos son muy cortos porque el 30 de abril del año que viene se cierran ya las propuestas nacionales y dos meses después empiezan a, a resolverse las, la llegada de los fondos. ¿no? Ese es el escenario, un volumen de, de dinero movilizado que no tiene precedentes... Y con unos elevados riesgos de que se vuelva a seguir apuntalando, se vuelva a seguir protegiendo los intereses de las élites económicas y financieras. Es decir, que se sigan profundizando las brechas sociales, las, las, eh, la crisis ecológica, la, la brecha o la crisis de cuidados. ¿no? Este es el escenario que tenemos eh, enfrente o en el que estamos viviendo y por eso las, las organizaciones, el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Ecologistas en Acción Omal y otros movimientos sociales pensamos que es un buen momento, que es un momento clave para formarnos, para entender cuál es la coyuntura actual y para hacer incidencia social y política con el fin de frenar esa dinámica, esa lógica, de, de apuntalar esos intereses y empezar a sentar las bases de esa transformación de, de la economía. ¿no? Aparte de este webinar, eh, sería como el inicio de una formación de formadores que voy a apuntar brevemente y que se iniciaría con el viernes que viene. Eh, para, para apuntarse a la formación de formadores y formadoras hace falta inscribirse. Toda la información está en la página del Observatorio de la Deuda en la, en la Globalización. El objetivo de la formación es eh, entender bien cuál es el contexto para poder actuar como formadora en, en cada uno de nuestros colectivos, de nuestras organizaciones. Es un espacio de aprendizaje, de trabajo eh, colectivo, creativo, para intercambiar ideas sobre estrategias y acciones para hacer colectivamente ¿no? en, el, en el contexto actual y para enfrentar estas, esta situación. El viernes que viene dinamiza la, la sesión Yolanda Fresnillo y va a conectar los, los ciclos de crisis que ha habido y cuáles han sido las respuestas institucionales eh, en las últimas décadas para ver cuáles son las causas estructurales de, de las deudas y qué dinámicas de fondo hay, cuáles eh, han sido las diferencias de las anteriores crisis con la actual, la respuesta de las instituciones y, y cómo podemos actuar. El viernes siguiente, el viernes 20 de noviembre, ya se va a poner el foco en la situación actual eh, para hablar de la respuesta institucional que se está dando a las emergencias climática, ambiental y, y social. ¿no? ¿Cuáles son esos planes de resiliencia, de recuperación, los Green New Deals, Next Generation? Bueno, ¿cuáles son eh, eh, los retos, las oportunidades, los, los riesgos que se están dando en este, en este proceso? Y luego se terminaría el sábado siguiente, que es el sábado 21 de noviembre, donde ya se trabajarán específicamente esas estrategias y, y acciones colectivas, ¿no? qué es lo que ha funcionado en tiempos de crisis a nivel de tácticas sociales. Eh, cómo ¿Y qué queremos responder ante la Next Generation EU desde la interseccionalidad? ¿Qué queremos hacer juntas? ¿no? Todo esto es lo que vamos a, a tratar en esa, en esa formación. Y esta formación se inicia con este webinar. ¿no? Un webinar que eh, tiene como objetivo iniciar ese viaje a, a las entrañas de lo que puede ser el, el rescate más grande de la historia de la Unión Europea. Eh, y para ello, para poder hablar, de a poder viajar, digamos, y, y desentrañar ¿qué, qué es esto de Next Generation EU, tenemos por un lado a Nicola Sera que es investigadora del Observatorio de la Deuda y la Globalización y que está especializada en financialización y, y deuda, eh, que no, que está por aquí, pero no la vemos. Eh, y también está, aquí está, <ríe> gracias Nicola. Y también tenemos a Luca Bonacosi, que es economista, periodista, impulsor de campañas ambientales, es director de finanzas sostenibles y compromiso digital de, de una red de, de organizaciones europeas llamada Transporte y, y Medio Ambiente. ¿no? Cada uno va a tener 20 minutos de, de exposición y después abrimos el espacio a preguntas y aportaciones que se van a ir haciendo a través del chat de, de YouTube. Se pueden ir haciendo pues, a medida que van hablando tanto Nicola como Luca o, o bien después, ¿no? Para poder facilitar toda esta parte de, de preguntas, tenemos un equipo de, de tres personas que van a ir pues extrayendo estas preguntas y hacérnoslas llegar para que yo se las pregunte a, a Luca y, y a Nicola. ¿no? Para ello están ahí, creo que se han, se han escrito, se han presentado ¿no? en, en el chat de, del YouTube. Eh, y, y los presento, es Samuel Martín Sosa eh, y Luis de Ecologistas en Acción y Alfonso Pérez, del Observatorio de la Deuda en la Globalización. Creo que ellos van a ser los que van a ir pues eso, extrayendo esas preguntas. También ellos son parte del equipo que está haciendo seguimiento a todo el proceso de, de rescates y también son muy buenos conocedores de los instrumentos financieros que maneja la Unión Europea. De manera que, si hay alguna pregunta corta, técnica, que se pueda responder así en un parracito muy rápidamente, ellos pueden responderlo también a través del, del chat. ¿no? Eh, lo que vamos a, a recoger en esta sala serían pues, preguntas más de desarrollo, cuestiones concretas que han ido apuntando Luca y, y Nicola. ¿no? Eh, luego también, eh, esto es yo creo que prácticamente así las cuestiones así más, más técnicas, si luego da tiempo se va a hacer, si hay un margen de tiempo al final de, de la sesión, se va a hacer una evaluación a través de, de un método que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero que está por aquí: eh, Mentimeter, pero que presentará a Ana del Observatorio de la Globalización, que conoce mejor la herramienta. Esto, esto, mírame la punta. Eh, ella eh, lo explicará si, si nos da tiempo en los últimos minutos no para hacer una evaluación de cómo ha salido eh, la, la charla. ¿no? También eh, decir que Luca es italiano parlante y angloparlante y el castellano, bueno, lo controla, pero puede ser más un italo castellano un italo español un italo o algo. así que bueno, pues paciencia también con, o sea, con, con las respuestas, ¿no? el, el, bueno, que se pueda tomar su tiempo también para, para expresarse bien. Y si hay alguna cuestión que no se entiende bien o que pues necesita mejor una traducción, pues aquí tenemos la, el apoyo de Nicola o de Alfonso o de Samuel eh, y, de, y del equipo, digamos, para hacer esa, esa traducción, ¿no? Yo creo que, que ya no me falta ningún dato así de presentación o de la lógica así del, de, de la charla, así que sin más, eh, yo pasaría a, a la palabra a Nicola. A Luca, a Luca, a Luca, perdón. A Luca primero, 20 minutos, y después a, a Nicola, 20 minutos. Os iré avisando a través de, pues por aquí, a través de, de los mecanismos que tenemos por aquí, del tiempo. Eh, gra gracias, Erika. Eh, buenas tardes a todos, eh, gracias por invitarme hoy. Mi nombre es Luca Buacursi, soy economista, activista ambiental, y trabajo, como ha dicho Erika, en, una, en Bruselas, por una federación de ONGs, se llama Transporte y Medio Ambiente, eh, que es muy bien representada en España por nuestros amigos ecologistas en acción. Hoy intentaré darles un contexto sobre el plan europeo de recuperación. Qué es, cómo funciona, por qué es importante, qué debemos hacer al respecto y por qué. Intentaré hacerlo en castellano. Si algo de lo que digo te parece incorrecto, puedes echarle la culpa a la traducción de mi amigo Samuel de Ecologistas. En cuanto a la mala pronunciación, eh, la colpa es totalmente mia, eh, perdona. Con mucho gusto responderé a preguntas. Y me encantaría ser interrumpido durante la, uh, la presentación. Si la facilita, si Erika lo permite. Pero permítame responder en inglés o italiano. Eh, esto es eh, mi perro que quiere participar al, um, al webinar. Eh, además de mi pobre castellano, me gustaría aclarar. Desde el principio que estoy aquí para abordar las consecuencias económicas y medioambientales. No las implicaciones humanas o sociales. El hecho de que no los mencione explícitamente no debe verse, por favor, como una falta de interés y sensibilidad. Hoy en día, personas de toda Europa y del mundo están perdiendo la vida y el trabajo. Soy italiano, lo sé demasiado bien, lo prometo. Entonces, vamos con mi eh, presentación. Uh, no. okay. Spero che si veda tutto salvar la unione, e in, in cugno. Uh, 2000... 12, 12, 2012, Merkel ha dicho um, uh, sobre lo zero bonus, no mientras yo viva. Y, uh, Sorry, uh, we have a problem. In, in mayo di esto action, in, in, in this year, 2020, Merkel, su lo mismo tema, imitamos 500... Mil milioni. Emettere emettere debito europea per appoggiare allo estados miembros sempre fu un tabù in Europa, sempre in particolare per gli alemanes. Angela Merkel non suole parlare alla leggera. Di repente tutto cambiò. che uh, passò? Esto esto passò. che uh, llegò è eh, la Covid, llegò il confinamento. L'impatto economico della Covid è comparabile al di una guerra. Hace 100 años yo fui banquero y no recuerdo nada como esto, nada. Uh, not even 9-11, I was trading on 9-11. Quizás la crisis del 2007 y 2008, pero en ese entonces conocíamos el problema, eran los bancos y la solución. Con el COVID no lo conocemos. Habrá una vacuna, tendremos que vivir con esto durante años. Además de la pérdida de vidas, los bloqueos devastarán las finanzas públicas del gobierno en 2020 y 2021. Una recesión de esta gravedad causa un doble impacto. Uno, entra menos impuestos debido a una menor actividad económica. Y dos, más gasto requerido para apoyar a la, a la, a la población. Como regla general, imagina que el PIB cae un 10% y que el gobierno intenta compensarlo. El impacto en las finanzas públicas es un 10% menos de ingresos fiscales plus un 10% de apoyo a la economía. Esto es un 20% de déficit. Y cuando se trata de la relación deuda-PIB, el indicador muy importante, muy importante para la actividad económica y la sostenibilidad financiera de un gobierno, empeora aún más porque la deuda sube un, un 20%, pero el PIB baja. Italia, por ejemplo, uh, no puede soportar el impacto de esta crisis no puede no es posible con la segunda deuda pública más alta del mundo italia estaría en quiebra sin el plan de recuperación de la, de la europa y el impago de la deuda italiana no sería como el de la grecia sería la fin de la unión europea tal y como la conocemos ahora Entonces, la, la, la respuesta, de Enzer era necesario, el motivo, the reason why this happened, era necesario evitar el colapso de la Unión Europea. Eso fue lo que hizo que Angela Merkel cambiara de opinión. La, la Unión Europea ha venido a rescate desde abril. Se han aprobado muchas medidas. El más impresionante es el PEP il programma di ricompra del banco centrale europeo un billion non no hai precedente nella storia del, del dell'unione europea è è incredibile è gigantesco E después. e eh, llegò. il next generation. EU. Um, I cannot say this number. In the, 750 mil. milioni. ora. Eh, para aquellos que no familiar with con la legislación en Europa, ¿cómo funciona la UE? Eh, Tiene tres instituciones, esencialmente. Eh, cada ley, eh, Next Generation EU es, es una ley, es, es, es mucha ley. Eh, cada ley la inicia la comisión con una propuesta. Luego, tanto el Consejo como el Parlamento modifican la propuesta y elaboran su propia versión. Luego las tres instituciones entran en un trílogo y buscan un acuerdo. Esto es, es cómo funciona. Um, este eh, es el presupuesto de siete años de la, de la Unión Europea. Parece mucho dinero, es 1,1 billón, eh, pero en realidad no lo es. Es poco más del, del 1% del PIB de la, de la, de la Unión Europea. No es relevante macroeconómicamente, entonces no hablaremos de eso. Allora, esto es Next Generation EU. Uh, en mayo la Comisión propuso una serie de iniciativas, más de 20, 20 dossieres, 20 laws, 20 different files, todos incluidos en un paquete global llamado Next Generation EU. El más grande, puede verlo aquí, el, es el Pilar 1 apoyo a los estados miembros con inversiones y reformas en el más grande dan el más grande pilar es el mecanismo de recuperación y resiliencia ahora inicialmente en mayo el presupuesto total era de 560 millones Pero, um, it has changed it's changed Allora, um, esta es la propuesta inicial de la Comisión. Um, la, el 75% del Next Generation EU uh, con el, el mecanismo de recuperación, um, más de la, la metà uh, en subvenciones y lo rimanente en préstamos. En préstamos. Um, los Estados miembros deberán presentar el, eh, planes sobre cómo presentar cómo pretenden gastar el dinero, este plan se establecerá en la agenda de reforma en versión de los Estados miembros. Um, la, la condición por, por, el, por el plan es en el artículo uh, 15 and 16, en particular en el artículo 16 y en el anexo 2, en el segundo, segundo anexo. El pago es efectuado de acuerdo al completar los hitos y objetivos, bla, bla, bla. Um, la comisión ha propuesto un método ha uh, propuesto un método para decidir quién recibe el dinero basándose en las tasas de crecimiento y desempleo pasadas. Los países con menor crecimiento y mayor desempleo en los últimos cinco años recibirán más dinero así España e Italia obtendrán aproximadamente el 20%, 20 de cada una de las subvenciones más de 60 mil millones de euros en total en total por Italia y por España también um, una suma close to 10% del, del del PIB es, es un es una suma increíble, es, es, es increíble, no, no, no hay precedente. Eh, si, si tiene conto también de los prestamos a largo plazo, con tipos de interés cero, Italia y España acabarán recibiendo una suma del 10%. Y puede ver aquí que Italia plus España... La, plus la francia e la, la polonia eh, sono in praticamente il 60 per cento il 60 per cento del, del totale allora il piano eh, lo, lo, uh, come dicevo lo criterio di eligibilità si definisce nell'articolo uh, 16, e l'annexo secondo della legislazione sopra il meccanismo di recuperazione e resilienza. La condizionalità ambientale è appena visibile e si mescola con la transizione digitale. Questo è es l'articolo 16, letter C. E è un disastro. E è un disastro. Um, Cómo se financiará todo esto es una, una, una, una buena pregunta. Um, en teoría, la Comisión ha visto otra cuestión en el YouTube chat. La Comisión tomará prestados por uh, el total size um, en los mercados financieros, reembolsados en 20 a 30 años. Pero la Comisión propone modificar la decisión sobre recursos propios, la contribución basada en la renta nacional básica, el derechos de aduana y contribuciones basadas en la IVA, el ingresos vinculados al ITS, e impuesto al plástico no reciclado. Uh, until today, none of this has been decided. There is no decision on on this. Este es el calendario. En teoría. Eh, la comisión presentó en, en mayo, en um, julio, um, You will remember the, the, the, the big council, y e, e ahora estamos en el Parlamento y después eh, tiene el, el, el triálogo. Um, y el eh, año próximo, la comisión debe tomar una decisión sobre el plan. ...entro cuatro meses posteriores a la recepción del, del, del, del plano. El plano se puede presentar desde uh, enero, si es posible. As soon as the law is ready. Um, esta es la propuesta de la Comisión Europea de Mario. Y entonces llegó el Consejo... El, fui un consiglio epico in, in, in julio, maratoniano di julio, cambiò la cosa significativamente. Il meccanismo di recuperazione e resilienza si incrementò di uh, 560 a 670. Praticamente tutto. Total, la totalità del Next Generation use today è il recuperazione e resilienza meccanismo. Introduce una nueva gobernanza mediante la cual el Consejo puede eh, cuestionar y detener en retrasar los fondos para los, la, los estados miembros. El paquete no es más verde. El, el, el Consejo no ha hecho nada por el, por el medio ambiente. Nada. Mm. La ambición climática aumentó un poquito, dal 25% de la Comisión Europea al 30% en el programa financiero, pero eh, no tiene me eh, mejoras significativas en la condicionalidad verde. Basicamente, eh, lo que ha hecho el Consejo a luglio eh, ha concentrado todo el pacchetto dentro un solo dossier, el fondo, eh, de Recuperación y Resiliencia, y ha, ha hecho una cosa increíble, lo, ha, lo hace retroactivo. Los gobiernos pueden reclamar como parte del plan todos los gastos a partir de febrero del 2020. Básicamente, el Consejo decide de transferir parte de la deuda de los estados miembro a la UE. Es una transferencia de riqueza de Bruselas a los estados, a España, a Italia, etc. Eso es, es otro increíble también. Entonces, ¿cuáles son las demandas del movimiento ecologista? Aquí el movimiento ecologista está muy compacto en, en eso. La primera es la ambición. De aumentar la ambición del, del, del 30% al, al 50%. La, la segunda es la metodología, de utilizar una metodología diferente, la taxonomía, eh, para la elegibilidad de las inversiones. Y eh, la tercera eh, son las exclusiones, la exclusión de actividades contaminantes como los combustibles fósiles, la nuclear, las incineradoras, las pesticidas, etc. Son pedimos solo tres cosas, solo tres cosas. Uh, uh, el número dos necesita una pequeña explicación. La metodología que se utiliza actualmente se denomina marcadores de río. Es antigua, inexacta y permite un lavado verde sustancial. Para hacernos una, una idea, aplicando estos marcadores, el transporte de gas y los biocombustibles se consideran ecológicos ecolo, y respetuosos con el clima. Entonces, cuando miras los detalles de ese 30% propuesto por el Consejo, la verdad es que una parte no es verde en absoluto. Pero la Comisión está desarrollando una nueva metodología, la taxonomía, mucho más precisa, granular y estricta, de modo que el 30% es realmente el 30%. Es, el cambio de metodología es muy importante para nosotros. Allora, qué ha decidido la Comisión de Medio Ambiente y Parlamento Europeo? Uh, la ambición uh, la aumentó del 37 al 47, con un, un 10% para la biodiversidad, que es fantástico. La metodología um, aceptó el uso de la taxonomía de la nueva metodología y la exclusiones, um, hemos perdido toda la exclusión, me, uh, um, ganamos una, una solamente, la exclusión general de combustible fósil, que es, que es increíble. So, la comisión de medio ambiente del Parlamento Europeo acepta todas las solitudes del movimiento ambiental. Prácticamente todas. Esto es increíble, no hay presidente también. Pero el problema es un otro: que las comisiones de asuntos económicos y de presupuestos, eh, de forma conjunta, que son las que. Levan el, el, el liderazgo en el dossier de estos fondos, han deshecho todos los que habíamos sostenido con la Comisión de Medio Ambiente. Sin una lista de exclusión que asegure sacar actividades nocivas, es muy probable que el 60% del fondo de recuperación también se, producido un se destine a actividades contaminantes, combustibles fósiles, centrales nucleares, eh, plaguicidas, incineradores, etc. Se ha producido un compromiso entre los tres grandes grupos, los socialistas, liderados por los españoles, Eider Rubial y Irache García Pérez, el PPE y los liberales. Los verdes han participado en las la, la negociaciones y apoyan el compromiso. Este compromiso se, se votará el lunes, el lunes el 9. Es un mal compromiso. Este es el calendario. El lunes, eh, el voto conjunto en las comisiones, el, el 11 and 12, y 12, eh, el plenario por el texto, y, y después mediados de noviembre y mediados de diciembre, el trílogo, la, el diálogo tripartito. Entonces voy a terminar. ¿Qué puedes hacer tú? Podemos hacer muchas cosas. Eh, se puede pedir a los eurodiputados de economía y presupuestos que, que rechacen el compromiso. Pedir a, a, a los eurodiputados que vuelvan a abrir la expediente el jueves en el Pleno. Y podemos hacer campaña durante el diálogo tripartito para influir en, el, en, el, en los gobiernos y la comisión. Ma la cosa más importante es que podemos decir que no. Yo creo que debemos decir que no. Debo recordarles que el dinero que gastaremos el próximo año no, es, no nos pertenece. Lo pagará en su totalidad la próxima generación. Persona que hoy tiene 10 o 15 años. Y tal vez se estén manifestando los viernes por el clima. Ellos pagarán por esto, la totalidad. El Next Generation EU se llama Next Generation EU porque, porque lo pagan, el Next Generation EU. No porque investe en ellos. Y la paradoja es que probablemente la Next Generation EU tendrán que afrontar cambios climáticos catastróficos y pagar, y pagarán los, los subsidios que hoy estamos aprobando para los combustibles fósiles que están provocando esos cambios. Es inaceptable, ambientalmente desastroso y éticamente inaceptable. Si los Estados miembros quieren subvencionar los combustibles fósiles, que así sea pero no con el dinero de los adolescentes y los niños de hoy, no con su dinero. Ahora, como conclusión, España juega un papel fundamental en este asunto. La ponente parlamentaria del Fondo de Recuperación es una socialista española, Eide Rubial. La jefa del Grupo Socialista en Bruselas es una socialista española, Irache García Pérez. Y el gobierno de Sánchez con la ministra Ribeira es el más progresista de Europa en estos momentos. España puede marcar la diferencia. Eh, espero que sigues despierto. Si así, puede probarlo con, con preguntas. Pues muchas gracias, Luca. Ha sido muy claro, ha sido, vamos, muy necesaria esta explicación para entender un poco mejor este mecanismo y qué es lo que significa, de dónde sale y, y qué consecuencias tiene. ¿no? Entonces, yo creo que, que puede dar lugar a, a muchas preguntas y, y reflexiones en el debate. Ahora voy a pasar la palabra a Nicola. Que, ah, por cierto, Luca, muchas gracias por ajustarte al tiempo, 20 minutos exactos. O sea que, que muy bien. Y, y bueno, pues ahora tiene la palabra Nicola, también 20 minutos para... Para hacer también la, la charla, la aportación. Pues muchas gracias. También Luca, esa presentación tan interesante, que yo ya me ha apuntado algunas cosas. Eh, hago ahora un compartir de pantalla. Esperamos que funcione. Uno. A ver. Uno. Vale. Eh, creo que sí, ya estáis viendo la, la presentación. Eh, yo, de antemano, yo creo que Erika ya lo había explicado, eh, que en realidad pues yo, Nicolás, era hoy, soy estoy aquí en representación del grupo de trabajo que formamos eh, junto con Ecologistas en Acción Human y ODG. Y llevamos analizando en ese grupo de trabajo los rescates y los planes de emergencia y de reconstrucción en el contexto de COVID ya desde, desde abril 2020. Y lo que voy a explicaros hoy es súper brevemente el de dónde vinimos en ese grupo de trabajo relacionado con las medidas de emergencia que diría que es la, lo llamaría brevemente así, la primera ola de los rescates para luego entrar más en profundidad en el U Next Generation en lo que ahora estamos hablando de la segunda ola de planes de recuperación. Y eh, cerraré la presentación con algunas ideas de riesgos y oportunidades y después estaré encantada también de discutirlo con vosotras. Entramos directamente en la época, marzo hasta julio de 2020. Yo creo que Luca ya lo había dicho bastante claro, a partir de julio hubo un cambio cualitativo y cuantitativo impresionante a nivel de, de las ayudas y las eh, medidas de rescates y de reconstrucción. ¿Os acordáis que en esta primera ola, en, bueno, en marzo directamente cuando empezó la pandemia COVID-19, eh, Sánchez eh, proclamó esos 200 eh, mil billones de euros en, en las medidas de, de, de respuestas inmediatas y nosotros lo que hicimos en realidad es analizar eh, al nivel estatal qué se estaba haciendo con el dinero, pero también al nivel europeo y pusimos el foco en el Banco Central Europeo y el, el Banco... Espera. Y el, en el Banco Europeo de. de perdona, perdona, perdona. Me he perdido. En el Banco Europeo de Inversiones. Em, no entro aquí en los detalles, sino os animo a pasar por la página web de esta campaña que, que lanzamos, Rascatas COVID-19, que creo que mis compañeros lo van a poner también en el chat. ¿Y por qué empiezo aquí? Yo creo que porque la idea más importante es de, de lo que denunciamos en, en, en julio y también las propuestas que lanzamos en gran medida no han cambiado algunas cosas sí pero en gran medida no han cambiado relacionadas en el contexto ahora del del Unix Innovation denominábamos en su época los eh, la falta o la ausencia de transparencia la posibilidad de participar como ciudadanía en los procesos también denunciamos la, la falta de criterios sociales y ambientales específicamente, hubo algunos pocos criterios económicos financieros pero no suficientes y lo que vimos como resultado de que en gran parte fueron las grandes empresas y las grandes empresas contaminantes que podían beneficiarse de, esa, de esas ayudas públicas, por ejemplo, empresas con, con, como Cepsa, o en realidad también ya sectores enteras, no era Cepsa un ejemplo para la industria de combustibles fósiles, pero también fueron rescatados en realidad sectores y estructuras enteras como los de la aviación, ¿no? Iberia Welling, eh, recibieron ayudas bastante importantes, pero también sectores de la macro, de los macro de industria de los juegos que, que, que no tenían mucho que ver con, con una transición socioecológica justa o tal como nos gustaría tenerlo en un momento de, de, de acceso a dinero público. Tampoco entraría ahora más. Estas son eh, las, las informaciones a, a, a donde podéis sacar más información de, de la campaña. Entramos ahora en EU Next Generation. Um, ya lo han dicho Erika y Lucas, hablamos de una cantidad de dinero de impresionantes. Es eh, que nunca había tanto dinero para un plan de reconstrucción o de, de de de apoyo al tejido económico europeo y ya tal que se está hablando ahora ya de, de del plan más al europeo o plan más al pandémico. Y, al nivel de España ahora, de estos 750.000 euros, se, se calcula o se, se pide, esto es como la idea de, del gobierno de España, pedir unos 140.000 millones, de los cuales unos 70.000 serán solo subvenciones. Subvenciones significa que salen del presupuesto europeo. También os adelanto aquí, bueno, aquí hay un artículo que no es, no es 100% seguro cuál ahora es el, eh, es el dato exacto, hablamos, pero al final entre los 72.000 millones o eh, 65.000 millones, igualmente mucho dinero. Y todo esto para gastar en tres años y para gastar en 2021 ya la mayor parte de ese dinero. Aquí una comparación básicamente con lo que se ha gestionado o ejecutado en los presupuestos anteriores, antes de, de Next Generation, y como podéis ver en esta, en, en esta imagen, es que respecto a, por ejemplo, los, los mecanismos de Horizon 2020 o el FEDER, el Next Generation ahora es casi cinco veces más en solo subvenciones, por presupuesto anual, que lo que solía ejecutar eh, eh, el, Estado, el el gobierno a través de, de, de las ayudas estructurales de la Unión Europea. Y con eso directamente vinimos ya con, con temas de críticas, lo que se ha vi, habido y leer eh, mucho al nivel de, de, de, la, de, de los medios, la falta de cap capacidad del gobierno de gestionar los fondos, porque si sí es verdad, que habitualmente España ejecuta menos de la mitad de los fondos europeos. Y eh, con eso también a ver, viene o oh, aparecen una cantidad de consultorías. Eh, se dice que el Estado, el Gobierno, ha pedido ya ayuda a consultorías externas para poder gestionar el dinero, pero para, especialmente para poder decidir cuáles de los proyectos. Elegibles se puede presentar. Tenemos, eh, por ejemplo, aquí, Europe, eh, el Zavala, The Flesh Co. Eh, son consultorías que ofrecen sus servicios al gobierno, a las, eh, autonom autonomías, eh, a las comunidades autónomas perdona, y a las empresas también para poder presentar proyectos a, a esos programas ahora de, de reconstrucción El calendario, aquí solo repaso porque ya se había hablado eh, se entregan los planes de la recuperación y resiliencia a los de los estados a la comunidad Europea en el momento cuando está vi en vigor legalmente el mecanismo y se calcula que podría ser ya el 1 de enero pero el día del plazo es como máximo el 30 de abril para poder presentar esos planes nacionales. Y efectivamente, también lo que ya dijo Erika, en el caso del gobierno de España, el 15 de octubre o el 16, que no se sabe exactamente porque no hubo una información oficial, se presentó un, um, un esporáneo. ¿Perdona? Aquí estamos, un esposo de plan. Este esposo de plan lo interesante es especialmente el lenguaje que utiliza. Pues Sanchez habla de, de crear 800.000 empleos, que dice que queremos tener una España verde, una España digital, una España sin brechas de género y cuestiones inclusiva. Y eso es un documento, hay que decir, elaborado bastante rápido, el no es el definitivo, pero sí cumple con las directrices para el plan de recuperación de la Comisión Europea. Em, sospechamos que este documento, esta propuesta, se ha elaborado rápidamente para enseñar a, a la Comisión de que sí, por parte de, del gobierno de España, hay la capacidad de ejecutar el dinero, pero también sabemos que no es el documento definitivo y que ahora mismo... Y esto es eh, bien saberlo para el nivel de incidencia aquí en España. Ahora mismo hay bastante eh, lucha interna entre los ministerios. Eh, hubo muchas pugnas iniciales también entre sectores, ¿no? Es, eh, transición ecológica el, quería, tenía como a, al parecer tensiones con el Ministerio de Fomento y con Economía, por ejemplo, por el tema de, de las partidas, cómo se reparten las partidas. Eh, lo querían para, para ADIF y, y, y lo que sabemos ahora mismo es que la coordinación de todo lo va a llevar Manuel de Rocha, que es de la oficina económica de la Moncloa, Nadimia Calviño, ministra de Economía, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Teresa Rivera, vicepresidenta para la transición ecológica y del reto democrático. Las comunidades autónomas. Ahora entramos más en el proceso de cómo va a funcionar aquí en España la gestión de todo ese dinero. Lo que sabemos también es que hay una falta de claridad de cómo será el proceso, básicamente, de, del diálogo con las comunidades autónomas. Eh, sabemos que muchas comunidades autónomas ahora están preparando sus proyectos sin saber exactamente cómo se van a retirar los fondos. Pero lo que sabemos también es que el dinero europeo no, no llegará directamente a las comunidades ni se distribuirá de acuerdo a su población o el PIB, sino será el gobierno central que decida en qué invertirlo, con el visto bueno de Bruselas, eh, obviamente, en función de cómo encaja cada proyecto con las niñas magistradas del, del plan de recuperación significa que el reparto será más temático y serán los ministerios que trabajarán con las autonomías para que éste se ejecutan. Entonces, con esto ya muchas regiones han desarrollado, están desarrollando ahora, definiendo los proyectos a contrarreloj. Por ejemplo. A ver, control el tiempo, diez minutos, vale, <ríe> me da. En... Aquí ahora hay una cantidad de ejemplos, básicamente cada, esto ya puede ser una, una buena búsqueda luego para los que, que, que vivís en diferentes territorios de saber qué está haciendo que vuestra, eh, vuestra comunidad autónoma. Por ejemplo, ah, digo algunos ejemplos, en ¿no? la Comunidad Valenciana eh, se ha presentado 400 ideas, se llama por un valor de 21.000 millones de euros, que incluye especialmente infraestructuras de servicios sociales, significación del parque público, de viviendas o ayudas a la revitalización. En OISCADI se puede resumir que los proyectos que se han presentado van alrededor del corredor del hidrógeno, un tema muy importante que el hidrógeno sí que sigue saliendo en muchas propuestas. La digitalización de las redes eléctricas, otro tema que sale mucho en los proyectos presentados. En temas alrededor del AVE, la extensión del 5G, etcétera, etcétera. En Navarra en, tenemos propuestas alrededor de, de crear herramientas digitales en la salud, hablamos de la PICTATA en, en salud, quieren plantas de ensambalaje de baterías, de automociones, refuerzo del sistema público sanitario, refuerzo de servicios sociales, etcétera. En, yo aquí invito que. Que, que podéis mirar en Google algunos eh, y seguro que encontráis muchísimo más información de los proyectos que ya se han presentado. Yo creo que lo importante es saber que se están saliendo ya esas propuestas y que no apuntan, como ya dijo Erika, a proyectos que sean compatibles con una idea de una transición socio-ecológica eh, socio, eh, social. Y lo que vemos también es en primera fila están las grandes pero no están las grandes empresas que también están presentando sus proyectos Endesa, perdona sí, aquí estamos con Endesa um, por ejemplo, las grandes empresas y contaminantes están también desarrollando un no solo proyectos sino también un discurso de lava de cara verde, impresionante en los medios ahora se nota mucho están como presentando proyectos para su propia transformación empresarial, muchas veces para conseguir esa o para alinearse con las ideas de, de, de, de, de la rebaja de emisiones, etcétera. Van en la línea, van con el discurso, van con los argumentos de, de, de que les piden ¿no? para poder presentar sus proyectos. Mm. Quiero destacar, por ejemplo, el ejemplo de Endesa, que está presentando un proyecto de rehabilitación de edificios y eficiencia energética, eh, también para temas de sus estructuras empresariales, y lo que pide básicamente son casi 30% de la subvención que podría recibir el Estado de España. Hablamos de los mil millones de subvenciones, 19, ¿y lo quieren para ellos. Así, así vamos. Y con esto ya pudimos entrar, y con esto ya estoy cerrando la, la presentación, más en el tema de los riesgos y oportunidades. Dos ejemplos ya de riesgo se ve directamente aquí en esas dos noticias, ¿no? de que es muy probable que aumenten las colaboraciones público-privadas, público ya directamente en el plan que presentó eh, la, la, el gobierno de Andalucía, ya directamente se cuenta que un tercio de, de todos los proyectos será en, sea, serán iniciativas privadas. Ya sabéis, las colaboraciones público-privadas pueden tener muchas muchas formas, muchas caras, ¿no? también concesiones, em, contratos, etcétera Y en el... En el caso de Castilla y León también se ve de que los proyectos que se presentan no necesariamente son innovadores, sino podrían ser proyectos que, que han estado en la tubería eh, y que ahora se están presentando como innovadoras. Y con esto llego al último um, slide, sin foto... Los primeros dos riesgos ya lo, ya lo he explicado. Y como tercero, y esto creo que es una de las cosas más importantes, es otra vez la falta de transparencia y el acceso a la información y el control público. Eh, Todas este, estas semanas y meses ahora, mirando qué está pasando y cómo se puede incidir como ciudadanía o como, um, como, como organización de la eh, sociedad civil organizada, hay una falta de transparencia del proceso entero. Y con esto también, y creo que esto es especialmente lo que Luca también se refería, es el riesgo de la falta de los criterios estrictos, que sí, que se habla de, de, de lo verde, ¿no? Se habla de lo verde y de, de los objetivos, pero en el momento de la verdad faltan estos criterios obligatorios. Faltan también criterios de... de, de, de, de, de exclusión, ¿no? Porque... Igual algunas eh, empresas o algunos proyectos que no queremos, que de, no deberían estar en esos proyectos, si de verdad se toma en serio el tema de, de, de, de, de, de luchar contra la emergencia climática y de mejorar el, eh, el, el tejido económico europeo con los objetivos que tal se presentan en los planes de, de, de recuperación. Y, por ejemplo, la, la taxonomía. Yo, yo no me he referido a ella, pero sí que la taxonomía podría ser una herramienta o podría ser una metodología que se podría utilizar con más tiempo. Ahora pues es, porque es el proceso de desarrollo, pero se podría utilizar como una herramienta para medir si un, un proyecto de verdad es sostenible y es verde y es social, etcétera. Um, y con el tema de, del riesgo que um, ahora es bueno. Se, se, se mezclan mucho los riesgos, pero también quería destacar de la falta de, de, de, de los riesgos que de la concentración en los grandes actores del sector privado quiere decir que en realidad estamos ahora en un momento donde hemos visto que algunos sectores no deberían estar en manos de privados, pero es el, es el sector privado que ahora más se está movilizando. Es decir, que en momentos que se está moviendo dinero público no deberían ser el momento también de defender lo público, algunos mmm, algunos em, algunos servicios y algunos em, em, derechos básicos básicamente en momentos de emergencia, pero también de recuperación. Y como último, el riesgo de que las empresas de telecomunicación y los procesos de la digitalización acumulan un exceso de financiación, esto ya vemos, porque es una apuesta muy fuerte en, el, en, en, en, en los planes y es una apuesta a la hiperdigitalización y en realidad eh, desde los movimientos también ecologistas, ¿no? ya sabemos que, que tienen graves, grav, gravísimas eh, impactos ambientales o sociales, esto, estos apuestas. Todo esto, aquí ponen pequeño la carta a Perros Sánchez, eh, porque como ecologistas en acción Acción Normal y UDG enviamos una carta a la Moncloa el 19 de octubre exponiendo estos riesgos eh, y nuestras preocupaciones sobre cómo se está llevando a cabo ese proceso de la creación de un plan nacional de recuperación. Eh, también podría ser luego un tema de, de debate, un tema de ir y hacia la Acción. Pero quería, por ejemplo, bueno, quería acabar esta presentación con, también con la idea de que no solo hay riesgos, porque también podría ser una oportunidad, o podríamos buscar los huecos de oportunidad, porque nunca había tanto dinero público, en realidad, tan específicamente dedicada a lo verde. ¿no? Digo, lo verde porque es el primer programa que de verdad lo expone tan claramente que es un objetivo. Y si se invierte ahora el dinero en los sectores equivocados, pues puede tener repercusiones sobre la próxima década y especialmente sobre la emergencia climática más allá de los 2030. Es justo lo que dijo Luca, que la generación, que la next generation será la, la que paga, pero también pagará para los males inversiones de, de, de ahora, 2021. Y, y es un momento único para mí porque sí que puede ser o puede haber algunos huecos de oportunidad que dirigir los fondos de recuperación hacia proyectos y el tejido económico que fomenta la transición socioecológica justa. Muchas gracias. Eh, he llegado al final de la presentación y estoy encantada de recibir preguntas por parte de Erika que me lo va a facilitar. <risa> Pues muchas gracias, Nicola. También muy esclarecedora la, la ponencia. Agradeceros a todos y todas porque el chat está que arde, o sea, hay un nivel de preguntas y respuestas del equipo de facilitación y de reflexiones que, que no da tiempo prácticamente a, hacer, a seguir eh, la, la actividad en, en el chat y, y la charla, ¿no? O sea, por eso también. Eh, quería recoger eh, alguna información que se ha dado, pero un poco para bueno, pues para, para explicitarla aquí y, y que quede recogida. Sobre todo, ahora haré las preguntas, pero sobre todo en, en relación a algunas preguntas que ha ido haciendo Ecologistas en Acción de Zaragoza o, o ALBA en relación a, a si hay una campaña ya en marcha para hacer peticiones a los europarlamentarios o, o cómo se hace esto, ¿no? Eh, se ha comentado a través del chat que hay una campaña ya preparada para poder hacer eh, de firmas, para poder recoger firmas, eh, lo podemos volver a, a poner en el, en, ahora lo pongo en el, en el chat, ¿no? la, la web donde se recogen estas firmas, también hay un vídeo que lo hemos querido poner aquí en la charla, pero bueno, como se va, depende mucho de, de la conexión y tienes que, que tener muy, muy, muy, muy buena conexión, se va interrumpiendo, por, bueno, por la tecnología que, que utilizamos para, para la charla. Eh, ¿Qué más? Bueno, esto es, ¿no? Y a partir de, esa, de, esa, de ese vídeo, pues bueno, se anima a, a ir eh, poniendo ese vídeo en páginas de Facebook de, de Irache García, que, se ha, que ha apuntado Luca como una de las responsables, ¿no?, eh, de, de todo este proceso y de Eider Gardia Zaval ¿no? Rubial y también con utilizar este vídeo con el hashtag eh, desfosilizadnos eh, etiquetando a, a ambas eh, europarlamentarias ¿no? entonces bueno pues ahora lo, lo pondremos los enlaces o si lo pueden poner pues en el Youtube otra vez pues muchas gracias y, y quizás aquí recoger alguna pregunta eh, sobre todo en el caso de Luca que si no, pues yo lo voy a decir en, en castellano, pero si necesita esa traducción al, al inglés, pues si Nicolás o, o Samuel o alguna otra persona del equipo puede apoyar ahí, pues lo, lo agradecería. ¿no? Hay un poco de duda acerca de eh, la afirmación que has hecho, Luca, en relación a, a, a bueno, por qué la siguiente generación va a pagar este presupuesto de 750.000 millones, ¿no? si son subvenciones. Eh, bueno pues por, por ver exactamente cuál es, a qué nos referimos con deuda no cómo, cómo, cómo lo va a pagar las, las siguientes generaciones esta sería una, una pregunta y otra para, para Luca también es eh, bueno como en el documento sobre la taxonomía que se, ha dicho, que se ha dicho no como una manera de clasificar las actividades que, que permite pues, eh, Clasificar mejor estas actividades en contaminantes o no contaminantes. Eh, bueno, sí, parece que no se ha hecho esa evaluación a las, a, a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Nos ha hecho la evolución de, de que no tienen un impacto significativo el, y, y quería saber eh, por qué, ¿no? Si son o pueden ser tecnologías, industrias que pueden dañar mucho el, el medio ambiente. Estas serían dos preguntas para. Para Luca, eh, y luego también yo creo que recojo esta tercera y luego ya vamos a las respuestas y sigo después en otra ronda. ¿no? Y otra pregunta que se ha hecho, yo creo que puede, puede responder la Luca, o no sé si, si Nicola también puede responder: que es eh, si se sabe a dónde se va a dirigir esta lluvia de millones, si se va a dirigir a empresas públicas, se si va a invertir en empresas públicas y en economía social o dónde es eh, donde se va a, a invertir esta cantidad de, de, de millones. ¿no? Y con estas tres digamos, preguntas yo empezaría y luego voy recogiendo más para las siguientes. E, eh, Erika, en italiano o e en in inglés, como me preferisci? <laughs> y no lo sé, no sé si en italiano puede, puede entenderse bien. Y no hace falta entonces la traducción eh, consecutiva que pueda hacer más lento. No, no lo sé cómo, cómo lo ve. Probemos. Eh, pues, ¿os, A ver? Os, okay. ¿Qué os ¿nico? parece, Luca, si hablas eh, espacio italiano y que los los que nos escucháis, si en el chat ponéis algún, alguna, si tenéis duda, dices no, es que no prefiero inglés, etcétera, etcétera. Si hay problemas, ponedlo en el chat pero yo creo que si hablas espacio italiano se puede entender bien. Ok, allora la, la primera pregunta es ¿de dónde viene todo este dinero? El, el dinero, aunque eh, si son eh, de garants, de subvenciones, eh, alguien debe pagar, es decir, estos soldios, alguien los debe pagar. Ahora, la España y e la Italia ricevono più di quello che pagheranno. Il saldo netto è positivo, è molto positivo, ma il saldo netto è negativo per qualcun altro in Germania, in Danimarca, in Austria, in Svezia. Quando dico che la, la next generation paga, e includo tutta la next generation degli europei, i giovani tedeschi, i giovani austriaci, i giovani francesi, loro pagheranno. Pagheranno di più dei giovani spagnoli e italiani, però pagheranno lo stesso. Il paradosso oggi è che l'Austria, per esempio, è un paese antinucleare, antinuclearista, che non vuole il nucleare. Ma con questo piano i giovani austriaci stanno finanziando la costruzione di una uh, centrale nucleare nella Repubblica Ceca che è accanto a casa, al confine. Eh, quindi eh, questi soldi, tutti i soldi, se, eh, 750 milioni vanno pagati, <ride> li pagheranno quelli più ricchi, che è un principio giusto, noi siamo d'accordo, devono pagare i ricchi eh, per la solidarietà, va bene. Però sono comunque ricchi, eh, giovani, que hoy están subvencionando uh, de las cosas de fuels combustibles, el nuclear, etc. Sulla segunda pregunta, ¿se si capisce esta, Erika? ¿Se si ha capito? Sí, vamos a... Eh, es, bueno, entre que nosotros... Eh, hay una cuestión técnica que entre que nosotros hablamos en, en el Zoom, que es donde estamos, y se transmite al YouTube, pues hay un pequeño delay. Sí, 10 no, no, vemos... La respuesta es un poquito después para ver, yo sí que lo he entendido, pero eh, San, por, San por y tantear. Dani Seco, pre... San preferiría inglés. Uh, ah, listo, pues... Hay... Bueno, pues la, segunda, pues la segunda pregunta en inglés sí. y se hace... Ahora, eh, sí, la primera... Y si uh, sí capisce, Marque, si sí capisce, sí, capito, a ver. <risa> <risa> no, eh, la segunda es sobre uh, la taxonomía. La taxonomía... Es una metodología, es mejor. El problema con la, con la taxonomía es que no es completa. Y la taxonomía, eh, ha, como tutte le leggi europeas, ha una parte dei principios y una parte del. del, del, del um, anche Nuno wants inglés. No sé so qué hacer, ¿se si inglés o italiano, ragazzi? Bueno, yo no sé, si hay al menos. O sea, si hay dos personas que prefieren inglés, pues por, ¿no? Por porque todo el mundo lo, lo pueda entender con la traducción simultánea, ¿no? Por, por no dejar así gente que, que no entienda algunas cosas que, que puede ser interesante, entonces. No sé italiano, pero se ha entendido perfecto. Allora vado italiano, continuo italiano. Ok, va bien. <ride> allora, eh, la taxonomía ha a due livelli, como tutte le leggi, c'è i principi Um, e poi c'è l'applicazione, i, i, i criteri tecnici. I criteri tecnici sono molto precisi. Per esempio, per fare energia, per produrre l'energia, la tassonomia dice che l'unica energia sostenibile è l'energia prodotta con 100 grammi di CO2 per kilowatt-hour. Molto preciso, non è l'energia deve essere verde: no, no, no, no, 100 grammi. Del CO2 per eh, kilowatt hour, ora eh, tutto il mondo, todo il mondo ama la taxonomia. Eh? La taxonomia, eh, ma se la verità è che ama nel principios, la taxonomia per l'inversione sverde. Ma tutti lì, la, la Romania, la Francia, eh, lo Spopulares oppongono sono contrari all'utilizzo dei criteri tecnici, quelli veri, quelli veri. Eh, quanti litri di acqua per un pomodoro, eh, quanto CO2 emission per kilowatt hour. Eh, quindi la, la taxonomia è, è, un, è un po' tricky, perché senti parlare della taxonomia come una cosa buona, ma poi quando gli dici utilizziamo i criteri tecnici, ti dicono di no. La Romania non li vuole, l'Italia non li vuole, la Francia non li vuole. Vogliono solo il principio, do no harm. Duno no harm è il principio della taxonomia, l'articolo 17. Ma duno no harm non vuol, dire, non vuol dire niente, è un principio bello, è come facciamo l'amore, viva la pace, eh, si buono, non, non vuol dire nulla nell'ambiente. E la, la terza domanda era su come vengono spesi questi soldi. Ci sono due livelli per decidere, uno è europeo a Bruxelles, nella legislazione europea, l'altro in Spagna. Chiaro. Ora, il livello europeo può essere una merda totale, ma la Spagna può decidere che il suo piano di recuperazione nazionale è verde, è giusto, eccetera, eccetera. L'Italia può decidere che il suo piano nazionale è verde, è giusto, eccetera. Ma la verità, la verità è che se, se vinciamo in Europa, se vinciamo a Bruxelles, Sanchez e Conte e Macron sono obbligati a spendere, a investire nell'ambiente e, e, e nella società giusta. Per cui hai due livelli della, della lotta. C'è una luce a Bruxelles e c'è una luce a Madrid, e una a Roma e una a Parigi. E è importante combattere tutte e due le lotte. Quelle per il principio generale di Bruxelles e quello per il piano nazionale di Madrid. Son dos lotes gemelas, son dos lotes fratelles, sorelle. Espero que se si capisce. Quedaba la pregunta, que yo no sé si, si Nicolás o, o Luca, eh, que no estoy, eh, acerca de a, a que, si se va a invertir en empresas públicas o economía social. Pero bueno, eso lo podemos recoger. Igual, Después, o... igual, de lo que yo sé, eh, no, está, no está definido todavía. Igual, Luca me puede corregir, pero la pregunta, Luca, era si se sabe qué dinero va hacia las empresas públicas o la economía social y solidaria, ¿puede ser esa era la pregunta? Porque entonces, yo diría que no, no, no hay un plan claro, no hay porcentajes no, no, no, non è percentuale, però eh, questo è denaro dinero per il governo, non è il dinero per iberdrola o Endesa o, o all'Italia. Questo è il dinero, sono, sono grants and loans per, per i governi, quindi per delle politiche, per le politiche di settore. Però è il governo nazionale che riceve i soldi, che decide dove mandarli. Non sono soldi, non possono andare direttamente a iberdrola o non è possibile. Il, il, il, il governo spagnolo deve fare un piano, e non può chiedere i soldi per Endesa, deve chiedere i soldi per la politica energetica, per esempio, e poi dare i soldi a Endesa. Però in teoria il piano di recuperazione e resilienza è, è un piano che sostiene lo Stato dei membri, la politica, non, non l'azienda. Molto mm -hmm. bene. Eh, otra de las, de las preguntas que se, que se hacían era, eh, yo creo que más dirigida a, a Nicola eh, o a alguna persona del, del equipo así de facilitación que tenga conocimiento de cómo se están moviendo esos engranajes a nivel interno en el Estado español, si dentro del gobierno de coalición hay algún tipo de pugna o disputa entre, entre los ministerios por el reparto de, de dinero. ¿no? Eso sería una pregunta voy a juntarla con, con otra, a nivel también institucional, eh, y es eh, hasta qué punto los gobiernos, progresistas o, o no, pueden marcar las grandes decisiones de, de la Unión Europea. ¿Qué relación de fuerzas existe entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento pues para que, por ejemplo, este enorme presupuesto pueda eh, pueda definirse pues, por parte de estos, de estos gobiernos y no por otros intereses económicos. Yo sí que en ese punto me gustaría invitar a, a Samuel de Ecologistas en Acción, eh, que creo que podrá responder muy bien la pregunta sobre los tramos o las pugnas y las luchas internas de los, de los ministerios. ¿no? A ver si Samo está disponible. Sí, hola, ¿me escucháis? Uh -huh. Gracias, Nicola. Bueno, sí, ya he intentado contestar en el, en el chat Realmente no tenemos mucha información y eso es algo que ha quedado de manifiesto en las respuestas que hemos ido dando en el chat, porque a muchas preguntas tampoco teníamos una respuesta exacta, ¿no? porque de hecho la primera demanda que hacemos en esa carta es la, la, falta, de, la falta de transparencia, pero sí que por algunos contactos con, con gente en los ministerios sí que nos llega, por ejemplo, que hay una, ha habido al principio mucha tensión, eh, unas cumbres fuertes entre, por ejemplo, Fomento, que quiere apostar mucho por el AVE, eh, eh, Economía y Transición Ecológica eh, por el reparto de esos fondos. De todas formas, ahora sí que sabemos, como ha dicho Nicola, que la, gestión, la, la coordinación de todos esos fondos la van a llevar estas cuatro cabezas, digamos, Hacienda, eh, Economía, Transición Ecológica y la Oficina Económica de, de Moncloa, y lo que sí que sabemos también es que cada, cada ministerio va a decidir cómo gestiona esos fondos, en qué, en qué formato lo hace, ¿no? pero no sabemos mucho más. Y en relación entonces a, a la capacidad que tienen los, los gobiernos en la Unión Europea de definir esas grandes decisiones, o sea, en, en esa relación de fuerzas que hay entre... Entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, quizás Luca a lo mejor por ahí. Creo que sí que Luca puede contestar mejor a esa pregunta, ¿no? Hmm. Y, sí. Allora, en um, Parlamento, ¿lo que puede ser en España? Da, da, en España es eh, la pregunta, ¿eh? ¿Esta? Eh. erika Sí. Allá en Parlamento, eh, los españoles son importantísimos. Irache eh, García Pérez es importantísima. Irace è la, è, la, è la capa dei socialisti, è il secondo gruppo parlamentare più importante. E la, la rapporteur, l'ambasciatore del Parlamento per il, per il piano europeo, è un'altra socialista spagnola, Eder Gardiazabal. Quindi il ruolo della Spagna in Parlamento è fondamentale. fondamentale. Se la Spagna decide di, di fare la differenza, la Spagna può. Ora il problema è che C'è un problema di cui non abbiamo parlato, che è la, si chiama la condizionalità macroeconomica. Ora, il problema, quello che i socialisti temono, è che adesso i soldi arrivano dal nord, arrivano tutti questi nuovi debiti, però tra un anno o due anni la Commissione chiede l'austerità, chiede la troica, chiede le stesse cose che ha imposto alla Grecia eh, dieci anni fa, nell'altra crisi. Allora i socialisti sono molto preoccupati di non avere nessuna condizionalità macroeconomica, di avere i soldi ma nessuna condizione. E per questa, per questa cosa, per non avere condizioni, stanno sacrificando tutto l'ambiente, tutta la, la green conditionality, per la libertà di avere i soldi ma non avere domani l'austerità. E questa è una battaglia giusta, è una battaglia giusta, Noi non vogliamo che i soldi che arrivano oggi diventino austerità nel 2023. No? I socialisti hanno ragione. Il problema è che non si può sacrificare per questo principio tutta la battaglia ambientale. Non, non si può. Allora in Parlamento la Spagna può fare la differenza. Nel Consiglio, a novembre, a dicembre, nel Consiglio la Spagna è un governo importante. E oggi è forse il governo più progressista che c'è in Europa. È l'unico governo socialista e, e ambientalista che c'è in Europa, veramente socialista e ambientalista. Per cui nel Consiglio la Spagna può, può spingere eh, i paesi che vogliono l'ambiente, come l'Austria, l'Olanda, eh, la Svezia, la Germania, può spingerli eh, e può spingere anche l'Italia, perché l'Italia. Ha una tattica particolare. Nelle riunioni, quando si parla di ambiente, stanno zitti, zitti, silenzio, non dicono nulla. Abbiamo bisogno di qualcuno che nella riunione no, eh, crea un po, di, un po' di azione, un po' di energia. L'Italia ha bisogno di essere presa a calci nel sedere in certe discussioni. La Spagna lo può fare, può farlo nel consiglio. Nel Consiglio ora hai una divisione tra questi frugals, l'Austria, l'Olanda, la Germania che vogliono l'ambiente, e il Sud che non dice niente. Um, è, importante che il sud parli, è importante che il Sud parli. Quindi, nel Consiglio e nel Parlamento, la Spagna è importantissima: è importantissima. Il ruolo di Sanchez, Ribeira, uh, Garcia Pérez e Rubial sono veramente fondamentali. Veramente fondamentali. Gracias. Hay otra pregunta también, eh, luego ya pasamos a otras más relacionadas con, con la movilización, pero hay una pregunta acerca de si este instrumento de Next Generation EU puede acentuar las desigualdades entre el norte y el sur de, de Europa ¿no? y, que, y que bueno sigan eh, los estados del sur de, de la Unión Europea. Eh, acaben siendo como una zona de sacrificio de los del de norte ¿no? es una pregunta, acumulo porque son las seis y veinte pasadas eh, más o menos y, y en principio terminábamos ahí media así que voy a acumularlas para si no hay así más, más preguntas para que terminen eh, respondiendo Luca y, y Nicola ¿no? primero la pregunta relacionada con, con las desigualdades norte-sur en, en Europa y después, eh, igualmente se han preguntado acerca de las convocatorias públicas de proyectos, de cuándo aparecerán, de si va a haber un periodo de recepción de propuestas. Pero bueno, ya en el chat, el equipo de facilitación ha ido poniendo que no se sabe, que no hay información. ¿no? Y eso se relaciona con, precisamente, por toda esta falta de información, es necesario hacer incidencia, es necesario la movilización, es necesario bueno, ver qué hacemos colectivamente, ¿no? Y ahí, eh, Joana eh, ha preguntado, bueno, qué herramientas deberíamos dotarnos los, los movimientos para, para hacer frente a, a este instrumento, ¿no? Eh, ¿Qué se puede hacer? Eh, y bueno, pues, pues ahí también, eh, en, en este punto, pues a lo mejor, Nicola, el, el también apuntar eh, alguna cuestión de, de la formación, ¿no? Que, que, se, está, que se va... a a desarrollar por, eh, a partir de, de, también del viernes que viene. Entonces serían estas, estas preguntas, ¿no? Las desigualdades norte-sur y después eh, qué, qué podemos hacer, qué, qué, qué herramientas tenemos para articularnos, para movilizarnos, etcétera. Si puedo responder, Erika. Sí, allora, sí. De norte-sur, esto es un transferimiento del norte al sur. E a livello europeo, il è, è Next Generation EU è un esercizio di solidarietà. È una cosa bella. E L'Europa finalmente, cazzo, finalmente fa una cosa di solidarietà. I soldi dall'Olanda, dalla Germania, dall'Austria vanno in Spagna e in Italia. Questo è, a livello europeo il trasferimento è da nord a sud. Dentro il sud, dentro la Spagna, dentro l'Italia... Dipende dalle politiche del governo, chiaramente. Ma a livello europeo il trasferimento è positivo, va nella direzione giusta. Va da chi ha di più a chi ha di meno. Um, a livello nazionale dipende dalle politiche nazionali. Io vorrei chiarire una cosa sola. Next Generation EU è una cosa fantastica. <ride> è un piano... È un, è un momento in cui l'Europa cambia, l'Europa diventa un po' più solidale, un po' più, un po più bella. Eh, il problema è che il, il profilo ambientale del, del Next Generation EU è, è, è, terribile, è terribile, ma come idea, come principio che finalmente i tedeschi, i francesi, gli austriaci pagano, loro pagano per tenere insieme l'Europa, è finalmente l'Europa che io sognavo, che noi volevamo, l'Europa della solidarietà. Ora il problema è che questi qui sono tutti i soldi che abbiamo per sette anni, tutti i soldi che abbiamo, sono tutti qua, e li stiamo spendendo in una maniera che non è per il futuro, in una maniera terribile. E questo è molto triste, è molto triste, che una cosa così bella e così importante diventi l'opportunità persa di questo decennio de los años 2020, una oportunidad que estamos perdiendo. Y e esto es muy triste para nosotros. Nicola. Eh, pues a mí me gustaría hacer el foco más lejos y cambiar la pregunta hacia eh, si los, el Next Generation EU podría acentuar las desigualdades entre norte y subglobal, que esto también me parece una, una muy buena pregunta que necesario hacernos, ¿no? porque al final eh, las programas estas de, de inversiones tan enormes como Unix Generation eh, aquí en Europa es lo que dice Luca que en realidad la idea sí que es una, la idea puede ser buena pero los impactos eh, en el sur global sí que las tendremos, y desgraciadamente si hablamos de la transformación de la, una economía hacia la digitalización eh, también necesitaríamos eh, materias primas ¿no? y al final la, los cambios de nuestros modelos aquí de economía siempre impactarán al sur, porque es donde básicamente eh, estamos teniendo los impactos a los territorios, ¿no? a las minerías, al extraer eh, todos los materiales que necesitamos para hacer esta transformación, tal como se está planteando a largo plazo la, la, las ideas que hay detrás. Entonces, eh, aquí esto es como un nuevo punto que no lo voy a abrir ahora, pero me parecía importante también apuntar ahí: que sí, que hay impactos también en el sur global de EU Next Generation. Y igual también respondiendo ya a la pregunta de, de, de qué podemos utilizar o qué momento de movilización, cómo lo podemos transformar ahora en. en en acciones concretas, invitar que justo sería el trabajo de las formaciones que empezarán el viernes que viene, que eso es todo un proceso también, bueno, es colectivo, es creativo y es también de entender y de, de, de, de, de movernos, ¿no? de poner en común las ideas que podemos hacer. Yo diría que es una muy buena pregunta y por eso hacemos esas formaciones de tres sesiones y invitar que os apuntáis todas. Pues, ah, pues sí, creo que no hay así como más preguntas sin, sin responder. Sí que acabamos eh, llamando y O a, si no os habéis inscrito a la formación, por favor inscribiros, que todas estas cuestiones pues las vamos a abordar eh, más en profundidad y vamos a ir recabando información también en estos días para, para socializarla en, en el curso de, de formación y, y sobre todo, yo creo que... Una de las cosas importantes que tiene la formación es esa, no solo la reflexión conjunta, sino también el intentar tejer estrategias o campañas o ideas, acciones de manera colectiva para, pues, para enfrentar esta, esta situación. Yo creo que este también es un, un aspecto muy importante. Si no me apuntan eh, así más preguntas, sí, Nicola, por terminar a lo mejor con lo de la evaluación, pero sí. Sí, Um, yo creo que una pregunta que también eh, hiciste que se está haciendo es directamente a Luca eh, ¿incidencia ya para el lunes? Um, si, sí, Lucas, ¿podrías repetir las fechas que del 9 de noviembre ah, sí. pero 11? Ah, es como una pregunta también en el chat que vuelva a salir. Yo creo que es como la pregunta más urgente, ¿no? ¿Qué podemos hacer ya? Sí, ahora eh, allora, el lunes Il Parlamento deve fare una proposta, no? La, la commissione ha fatto la sua, il Consiglio ha fatto la sua. Ora il Parlamento, che normalmente è il più progressivo, deve fare la sua proposta. Il Parlamento, la proposta non la fa in nella plenaria, la chiede a una commissione. Lunedì la commissione Economia ehm, decide la sua proposta. Allora noi abbiamo già il compromesso, eh, lo conosciamo, ed è una proposta non buona non è buona. Ora lunedì probabilmente la Commissione Economia lo approverà, approverà questa proposta. Questa proposta poi giovedì l'11 arriva nella plenaria. La plenaria, l'assemblea con 705 deputati può fare due cose: approvarla e quindi questa diventa la posizione del Parlamento che va nel trialogo, oppure può dire no. Non mi gusta. <ride> Riapriamo la discussione. Riapriamo la discussione qui e cambiamo la legge. Il Parlamento giovedì può decidere questa cosa. Può decidere se cambiare la proposta del Parlamento. Può decidere, per esempio, se aggiungere eh, le, il, il, il ban, l'esclusione dei, dei fossili, dei combustibili fossili. Succede tutto la prossima settimana. Lunedì, la Commissione economica e giovedì la plenaria con, con tutti e 700 i parlamentari. Ehm, dopo di questo, se, se il Parlamento avrà il suo testo, avrà la sua proposta, e con quella proposta andrà nel trialogo. Se perdiamo in Parlamento, la prossima opportunità è solo con il governo, nel trialogo. Durante il trialogo dobbiamo chiedere ai governi di, di, di intervenire. Quindi lunedì, giovedì, e poi si vedrà. Muchas gracias, Luca. Muchas gracias.